Hey, bienvenidos a clase Yo soy Classy. Acabo de llegar del trabajo y estoy muy, muy cansada. Me quiero meter a la ducha otra vez para relajarme. Y decidí que, bueno, como de todas maneras se me iba a quitar el maquillaje bañándome, pues desmaquillarme. Y entonces pensé, este es el mejor momento para hacer el test de este producto que me acaba de llegar ayer. Esta es una de esas famosas toallitas desmaquillantes que se lavan, y se vuelven a usar, y que no tienen ningún producto, sino que la textura y la tecnología de este tipo de tela, es lo que hace que tu maquillaje se borre, sin necesidad de jabón, de desmaquillantes, de nada, y es lo que vamos a hacer hoy. Vino en esta bolsita que me parece chulísima, porque para viajar puedo meter aquí maquillaje y se cierra, y trajo esta carta diciendo lo que tienes que hacer con ella dice lavarse si ya la has usado remover todo el maquillaje que tenga la toallita dos humedecerla tres pasártela por la cara y cuatro lavarla otra vez y está en inglés y dice borra el maquillaje con solo agua hasta máscara a prueba de agua lo cual es maravilloso porque yo hoy me puse un measurable Waterproof Mascara de Kiko Milano Vamos a ver si es cierto ¿Qué más dice? Dice que es completamente natural Libre de químicos Que promueve una piel saludable y suave Amigable con el medio ambiente Dice que es económica Y que es lavable en la lavadora El precio No recuerdo pero te lo voy a dejar por aquí, el link de donde yo lo compré específicamente de la marca específica que yo compré Te lo voy a dejar ahora en la casilla de descripción del video Así que ahora mismo voy a ir a mojarla y regreso en un segundo Y aquí está húmeda Me di cuenta ahora que tiene como dos lados Un lado en el que las fibras son como más larguitas Y el otro en el que son un poquito más cortitas Pero al mojarlas ya no estoy segura de qué lado era que igual Wow, se ve bien Ahora que le di la vuelta y estoy usando la, el otro lado Me di cuenta que ese es el lado más fino Y se siente como menos ¿Cómo llamarle? Se arrastra menos suave Creo que está borrando como más detalladamente el maquillaje Lo está borrando Y me he estado pasando solamente este lado de la cara para comparar mi cara se ve relativamente limpia, vámonos aquí al área de los ojos donde está la máscara prueba de agua. ¿Mm? Bueno señores, estoy como que sorprendida porque creo que sí, creo que sí me quito la máscara, a ver, uh -uh, todavía hay un poquito de máscara, pero voy a continuar de este lado ahora, pero miren que sí me sacó el maquillaje, sí me sacó el maquillaje de este lado. Estoy tan sorprendida Esto es magia No sé cómo lo hacen Pero sí que retire el maquillaje Yo Tengo la piel, creo que tengo la piel Bastante limpia, pero vamos a hacer un test En un momento si la piel Queda limpia cuando me pase una tallita desmaquillante. Lo que sí veo es que me arrancó como tres pestañas. Y eso no me gusta. Así que no la usaría para retirar la máscara a prueba de agua. Aunque sí, creo que la retiró. Se siente todavía un poquito de máscara allí. Pero para todo lo demás creo que sí, sí la usaría. Vamos a hacer la prueba con una tallita desmaquillante. Esta es de bebé, una de las pocas que no me dan alergia, y está limpia, vamos a ver, está relativamente limpia, uh, ok, <ríe> bueno, qué decirte, no es que... No es que te saque el maquillaje de raíz ni nada parecido, ahora bien, tengo que decir que ahora que me pasé la toallita, mira otra pestaña volada, sentí con la toallita como esa abrasión, esa, esa, esa, no sé cómo llamarle, sentí... Que había algo rasgándome la piel, ¿no? Como son las toallitas. A mí por eso no me gustan. Pero con, la, con esta toalla yo no sentí eso. Fue totalmente suave todo el tiempo. Sí se siente de una manera pesada de, de arrastrar, pero sin que tu piel sienta el arrastre. ¿Cómo, cómo explicar esto? Y realmente no, prácticamente no hay máscara ahí. O sea, prácticamente nada de más cara. O sea que sí, sí la quitó. Ahora me la pasé otra vez para quitarme esa sensación química de la cara. Y tengo que decir que me encanta. Siento como que me, como que me calma la piel. Porque entonces tiene, tiene mucha agua y está frita. Aunque le puse agua tibia, pero se enfrió. Y como que esa sensación ahora del agua fría sobre la cara es súper rica nada, pues entonces la voy a meter en la lavadora y la voy a volver a usar la verdad que sí bueno, estas toallitas andan por todo el internet no he visto nunca una opinión negativa de ellas y ahora confirmé ¿por qué? sin importar la marca sin importar dónde la compren parece ser que esta toallita esta tecnología de tela es realmente un producto Classic. Si te gustó o te sirvió de algo este video, regálame un like y suscríbete classime, si te veo en el próximo video. Chao.